Las herramientas que necesitamos para producir conocimiento dentro y fuera de la Academia son en su mayoría patentadas. Los problemas de este modelo privativo son reconocidos a nivel global. No acceder a los diseños implica entre otras cosas no poder adaptarlos para que sean útiles localmente o depender de monopolios para su provisión en contextos de crisis como la pandemia de COVID-19. En nuestra región, además, las consecuencias se acentúan dado el contexto de baja inversión en ciencia y tecnología. Frente a esta situación, Regoche, el capítulo latinoamericano del Movimiento Global por el Hardware Científico Abierto, promueve construir y adoptar tecnologías con licencias abiertas para la ciencia y la educación. Conectamos investigadores, comunidades, artistas y educadores trabajando en hardware abierto en siete países latinoamericanos. Organizamos eventos colaborativos para prototipar herramientas de forma local y debatimos, entre otras cosas, ideas y estrategias para fomentar la apertura de la ciencia y tecnología en la región. Los esperamos en regosh.libres.cc